En Ica para recibir el cartón, todos juntos. Ah, verdad, Cuando... Ay, a ver, vamos no, a ICA, sí. vamos a ir a ICA. Cuando por le, cualquier motivo, de, no repente, de repente, porque las seis es acá en chincha. Ya. Claro. ¿Y repente, cómo ya... para buscarlo a ustedes? Tienen mi teléfono, me llaman y yo estaré, yo estaré al momento. Ah, para se provee, para mira, provee, 10, 16, 19, 19, 19, 19, 19, la promoción Hugo, sí, sí, Padrino, 19, de gato? Un gato, un gato gato gato, gato, gato, gato. gato? Tranquilo. No, con mejor es cuando mi gatito. Gato, padrino va a ser doctora junto a mi compañera sí, Mónica. Mira, lo quiero apuntar. La, la, la agenda. Hay que apuntar la agenda. Pero fecha de día, primero de julio. Profesor de Derecho del Estado, padrino. Y Mónica Promocion. también. Mónica también. Gato. Yo quiero profesor, que, ya, ya está comprometido no. Quiera, quiera <risa> o profesor, no está comprometido. profesor, acepte o Quiera no quiere, A profesor acepte. está comprometida. A la gente está comprometida. A la gente está comprometida. A la gente El profesor. ya es A tiene no, que claro. recibir al menos a mí que yo soy parlamentaria, voy a tener que ir ahí de tu ahí lo no vamos ajá, a ver, bien, ay, bien, caramba, bien, ¿Ah? bien. Claro, pues, bien pero por ustedes tienen su parlamentaria ahí. Ajá, ajá, ajá. Región día, Lima, por si acaso. Se representa a Región Lima. Allá, muy bien. Algún Estoy en la Comisión día, entonces, Constitucional. Qué mucho, doctor. Nos vemos. Ay, ay. Gracias. Gracias, Gracias, profe, ahí. Gracias que se me ha venido Chau compañero, lo voy a extrañar a todos. Ya los extraño a todos. Ya. Ay, lo voy a extrañar por la tremenda bien. corte. Ay. Ya los extraño igual. <risa> voy a extrañar los días viernes. ¿Qué? Voy a extrañar los días viernes. Ya, los días viernes. Ay, no, sí, pero, Como que solamente va a tener compañero. vacaciones 15 días nada más, profe, que usted va a regresar con nosotros. ¿Vas a ver? Vamos a pedir a la universidad que los traiga a usted. <risa> Ay, ay. No, voy a exigir, mejor dicho, lo voy a exigir. Y es le ah, voy a pedir ya. a la universidad que me manden los proyectos para subirlo al pleno. Y una vez. Ah, una vez, ah. yo una vez. Ya estaré en conversaciones. Está bien, está bien. Bueno, bueno yo También Mándeme proyectos de ICA, pues, profesor, para subirlo al pleno. Y una vez lo revisamos toda la bancada y lo subimos. Y lo aprobamos ah, a su favor de su, de su región, de ICA. No, conmigo, profesor, me llama por teléfono nomás, porque yo ya estoy subiendo proyectos semanales, cinco proyectos. Ya, conforme. Para va por tu teléfono. Todos esos proyectos de la de la nanina? No me pasan por mi oficina y después ya, por favor, me lo mandan, ¿ah? Para va por tu teléfono, Van a llegar a mi oficina primero mientras yo maticho, ahí el grupo yo lo mando el lleno. Pero de esta manera le voy a dar 94. 94 no, mejor 88, en el grupo, 88, pon tu nombre. 032. ¿El, el grupo cuál? Acá. De, de el Estado, pues, pon tu nombre, porque el norte te tengo regada. No <risa> Muy bien, ahí lo voy 94, a poner. Entonces. 94, 88, 94. 88, 032. 032. Ya. Ahí los quiero ver, mandando su proyecto para que sea, pues, una vez le va. Mientras que estoy ahí, aprovechen para que entre su proyecto. Aló. Uy, todos ingresaron. Todos ingresaron inresar? sus exámenes, ¿no? Sí, los sí, sí. que uh. Profesor, lo es verdad, pues. Pero Nadie cuánto es mejor cuando tú estás con Dios. Te en la casa de Dios. Solamente Él es el, el arquitecto, el que nos guía. El diseñador de tu vida. El diseñador, <risa> sí. Y hasta ahora me va diseñando bien la vida. Te da tu golpecito, pero después... Claro, te, te, te, te, te disciplina con lazo de amor. Así es, así Tira es. y jala, tira y jala. Así es. Ahí está, lo ha dicho Mónica. oye a Mónica cuánto no le habrá dado. <risa> Yo y mis tiempos, cuando era el último día de clase, imagínense, pues, llegaba a las 5 de la mañana a mi casa. Mi casa Me terminaba. ¡Me muero! Este profesor el no dije para... que el profesor era divertido. 11 <risa> de la idea, noche la verdad, terminaba verdad. la última clase y nos íbamos con todos los alumnos, alumnas a divertirnos. Y... Porque ya prácticamente ah. ahí ya, ya no desaparecemos, ya no nos vamos a ver, cada uno agarra ya su, su rumbo. Sí, pues fuese verdad, profesor, es, cada sí. uno agarra su destino. Y después ya reunirse es bien difícil. Único sí. para la graduación, nomás, porque en la graduación tampoco no, a veces no lo hacen todos. Quizás de no, repente pues, por lo, por lo medios económico, que hay que hacer un gasto regular, ¿no? Pero es lo último ya, pues, que, que, que, que nos da esta carrera, ¿no? Y la, la, la última vez en reunirnos todo, todo, todo hermoso, ponerse su ribete, aventarlo, uff, emocionante. Así Ay, que, mire. Ya los profesor, que... pero qué bueno que usted es una persona muy alegre. <risa> el también es el profesor. Ah, Por de hecho. vez en cuando reniega, pues, porque también hay algunos que no se dejan entender, ¿no? Muchos reclamones. Ah, ¿Qué? eso sí, somos reclamados. Qué milagros que hoy día no han dicho que no, no, no ha entrado el examen. Que ¿Por, no qué, ¿sabes ¿Por qué por profesor? Porque no se si ha no, no, no, no se ha ido el internet, pues ahí, allá de allá de la central. Lo que Porque pasa es que no, no han leído sus mensajes en el, en el WhatsApp, pero sí lo han dicho, sí lo han dicho. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí. Ah, sí. Varios. Ya bueno, profesor, lo ha, ha, ha, ha hecho oído sordo. No, yo siempre <risa> reviso no ha y leído, me. No ha leído. Hoy día no ha leído nada. No, yo siempre reviso y, y me río. A veces me da ganas de contestarle, pero no. Porque mucho reclama. A ver qué dicen en el derecho del Estado. Acá dice anfitrión eliminado. Y acá han puesto cara. No, niña. Hasta a palo me meten acá. Sí, no, profe. Manguerazo. A manguerazo lo agarran a usted. Sí. Profesor, ¿verdad que antes les castigaban con las tres puntas duras ustedes? ¿Cómo es eso? ¿eh? ¿Qué cosa? Con las tres puntas, pues, con la correa. A ver, ¿quién quiere el chocolatito? Le damos mucho. ¿Quién tiene televisor? <risa> Ay, caramba. En ¿No conocido que... usted las tres puntas, profesor? No. Claro. De hecho que sí, profe, ¿cómo que no? Del, no, la, del San, del San Martincito. San ah, el San ah, el Martincito, Martincito. por hacer dice. El San Martincito no, yo he sido un niño un niño educado. Ah, eso, profesor. Sí, sí, sí. con la tía? Obe Obedecía todo lo que me decían. <risa> con la tía oh, chancletazo. <risa> <risa> <risa> chancletazo la, la Antonia. ¿Cómo al profesor le va a agarrar? que tal si ha sido un niño aplicado? ¿Cómo se sí, sí, agarraban? A... Uy, le habrán dicho, mami, ¿qué ahora? cosa quieres comer, hijito mío? Pide lo que quieras. Le habrán dicho. Pero nunca me daban lo que pedía. Nunca. Ay, ya, no, a los a mío? Boca, Porque a los niños que le dan lo que quieren se vuelven malcriados. Pues, y usted no ha sido malcriado. No, yo no he sido Claro, malcriado. pues, tiene razón. Yo he sido modelo. Un niño modelo. ¿De ¿Modelo de pasarela, profesor? ¿Cómo? No, pues, Mónica, es como modelo de Modelo de educación. O sea, tiene una embalaje. Se ha formado con, una, con unos modales buenos, con una ética eh, su buena. Ya está, su ya está oh. con San Martín levantando ahí a su mano. Ah, ¿dónde está? Se está traído tú, para yo enseñarle. No, claro, a ver, sí. su tu correita. Con guardando. eso le das duros fijitos, seguro que se porta mal. guardando? ¿Cómo se llama, doctor? En el enchufe de la máquina. Ay, ay, ay. Ya están bueno, instalando bueno, todo porque ya bueno, se acaba bueno. el ciclo, ya. Ya se, acaba, ya se acabó prácticamente. Ah, oh, mañana tienen oh, clase? Tenemos dos exámenes. Todavía tenemos dos exámenes: ¿Sí? no, no, tengo tengo dos exámenes. De tengo... Derecho Procesal Laboral e inglés. inglés. Ah, Derecho Procesal Laboral. fácil. Sí. Yo tengo taller de investigación. Pero ah, es qué positivo. pesado. Horrible, horrible. No, puedo, no, no duermo yo con eso de taller de investigación. Y es más, he salido con un bajo de un 45% que arreglar y sí que me mato arreglando ahorita. <risa> sí. yo, más, menos mal más yo, que yo pesar, pasé me me me con mi Nunca nadie me ha hecho trasnochar tres días. Ni cuando he tenido, sido enamorada, creo, profesor. ¿Qué? Me han hecho trasnochar tres días y esta tesis me ha hecho trasnochar tres días, dolor de cabeza. Me dormía, tomaba litro tras litro de café, estoy tomando hasta ahorita, no sé. Pero nunca vivía tomo café, tampoco tanto para estar despierta. Pero ahorita de nuevo usted está hablando conmigo, pero yo acá estoy, estoy arreglando mi tesis. No y está así bien, no es está bien. yo le dije a mi profesor profesor usted mal usted me hace trasnochar y encima me dele la cabeza y tengo que ir a trabajar y ya. tengo que arreglar esto y usted usted me sigue lo dando con Mar... palos lo marina mira ahí está mi exposición de mañana estoy ya estudiando ves. arreglando porque tengo solo cinco minutos y tengo que decir todo en cinco minutos cómo voy a hacer eso Ay, sí. No, como acá es que, su... que se demoraban tres horas. No, no, para no hacer sé cómo la han dicho todos los compañeros que, no, pues, que claro, han presentado claro, como, claro. como sin nada su tesis. ¿De ¿De de la, verdad, desa... de la pregunta es: habrán desarrollado ahora ellos? habrán ah, tenido una ayudadita. Frente a San Marco, Frente a San Marcos, la Universidad San Marco. Eso es otra cosa. Pero no, no, no. lo los que estamos trasnochando, quemándonos a cada Asum, yo no le deseo el mal a nadie, pero la verdad, la verdad, me ha hecho trasnochar tres días. Ayer y hoy día también he trasnochado, ya son cuatro días. Ya. Y dos horitas duermo, dos horitas, dos horitas, y le ponía no el carro pero dios, ya yo seca pues cuando es, ya es, es lo último también, ¿ya? ¿eh? Hasta después del hasta bachiller y ahí viene no, el título. No, profesor. Sherna. En el décimo ciclo vamos a llevar también, en el onceavo ciclo también vamos a llevar. Así que no, la, la tesis no va a ser, acá nomás queda, bueno, sería que acá nomás quedara. Vamos a seguir llevando. Taller investigación, de investigación unido nomás, este, lo ¿no? Sí, pues, pero no, date cuenta, tenemos el décimo y el onceavo. Sí. En el doceavo ya no, ya. Pero más claro que estamos nosotros del doceavo. Hemos venido de ¿Sí? Telesub. Nos han hecho en tres veces hacer la tesis, porque lo que traían de no servía. Ay, qué bueno. Pero tú ya sí que te has hecho experto, pues, amigo. Sí. Te has hecho experto ya en Pero eso. Tres meses, en tres meses. Pero ¿saben qué? Es mejor, es mejor que ustedes mismos hagan su tesis. Porque a la, hora de, a, a la hora ya de, de, poner. De, de sustentarlo ya ustedes saben todo ya. porque Ah, porque eso sí. Hecho. Yo sí, ahorita sí me lo sé de memoria. Todo lo que he escrito. Claro. Todo. Entonces, sí, como sí. dijo, pues, profesor, le cuento que él terminó en San Marcos y no hizo tesis, ¿no? Porque hasta 2015 ha cambiado ahora, pues. No lo hizo, lo, le estaban ayudando varias veces, ha tenido que rebotar, rebotar, rebotar, y hasta que ahora ya le aceptaron. Pero el <coughs> tema es que su tesis tiene que estudiarlo al revés y al derecho. Claro. Porque bueno, él no lo ha hecho. Y está haciendo laboral cuando él ha terminado tributario. Los dos cursos que no me gustan ni tributario ni laboral. a él le gusta pues laboral y le gusta también tributario. Mm, ya, ya. O sea, no. Está bien, está bien. Mejor bueno, es lo hacer, importante es que, no que me gusta en el Estado diciendo, si no se gusta pues, a nosotros. Claro, yo no... Así. Y... No es que tenemos que saber, es parte, ¿no? De no, uno tiene que saber derecho de A estado. Derecho penal, dedíquense a derecho civil, derecho Profesor, tributario. Profesor, a mí me encanta el penal, ¿cómo va a decir eso? No. Yo, soy, yo me voy a dedicar al niño vulnerable, de, el, el interés superior del niño adolescente, en el, en el pandillaje de la droga. Yo me voy a dedicar a todos esos niños vulnerables. En ese, yo sí voy este... a y yo voy, voy a, entrar a entrar a todo lo penal pero claro, Alimentos no, no. Alimentos, voy a rechazar eso Divorcio todo, ¿eh? Alimentos deja sí, los divorcios. Divorcios. Voy a hacerlo como jugando ¿Usted qué digo? Mejor no se casen si se van a divorciar Más práctico <risa> Hagan un compromiso serio En la cual dicen ¿no? Yo amo a esta mujer y porque la amo La voy a sacar adelante, voy a construir mi futuro con ella Y voy a terminar con ella mi vejez al lado de mis hijos, mi nieto y mi, Pero, ¿para qué me voy a casar si después va a haber pleitos y pleitos? Conflictos. No, ¿para qué ¿No? Mejor se hace un compromiso como personas sanas. No, pero eh, eh, un matrimonio que no tiene sus problemas no es matrimonio. No, sí, pero me sí, refiero no. que a veces los lo que expagan los platos rotos saben quiénes son profesor, los niños. Porque ah, que muchas sí, veces a eh. los niños los agarran como trofeo. Ay, ah, que yo me llevo a mi hijo! ¡No, que tú no te la llevas! porque tú una conducta mala. ¡No, que tú eres un tal por cual! ¡No, no, no, no! Y ya está, ya peleando, régimen de visita. La, eso sí era un chiste. Profe, Tendencia compartida. Los niños sufren, los niños quieren ver a su papá y a su mamá, aunque sea no peleando, no importa, que no estén juntos, se, no duerman juntos, pero que estén ahí a su ladito, comiendo con él, o que la mamá esté a su lado, por lo menos ahí, estando ahí, pero viendo el espejo de mamá y papá entonces ahí el niño es feliz pues no porque ya cuando van creciendo se le va explicando por qué no no la relación no funcionó pues no claro pero ahorita ahorita hasta lo sacan por televisión usted está viendo todos los casos de florcita ah. de los escándalos y eso como que malogra la imagen de un niño su inocencia más que nada yo digo no si la mujer no ama al hombre bueno pues no lo ama si el hombre no la ama tampoco pues no lo obligue que te ame no pero, lamentablemente, tu hijo es tu hijo, pues lo hiciste con amor en una noche de delito, pero no importa lo hiciste. ¿No? Así es. A veces, a veces dicen, no, a veces dicen, no, yo no lo quise tener. No, a mí se me escapó. meten me <risa> pretextos por las puras, que no vienen al caso. <risa> Ay. No, entonces, no. Pero los niños, los niños vienen por, Yo siempre he dicho, los niños vienen por bendición de Dios. Dios, da, sí. Dios da el soplo de la vida de cada niño. Eso sí. Cuando un niño viene a esta tierra, viene con un propósito, y ese propósito se tiene que culminar. Pero hay personas que le quitan ese propósito, ¿no? Hay mujeres que hasta abortan. Yo no, yo no, yo no, voy, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Así es. Bueno, ¿Usted está de acuerdo llegó, con el llegó el momento del adiós, del hasta luego. Ay, profe, chao. Hasta esma, luego. Esma. Ay, profe, ¡Chao, chao chao que le no, Éxitos. Gracias, gracias, gracias. Ah, profe. Pregunta, doctor? Ay, ya, ya, ya, ya me venido venido todo? lo bendiga mucho. Me me venido, venido. Me ahí venido. está, que se ahí a, ahí a chincha, chincha ya, dice, ¿ve? Ya, venga, nomás venga. Nos vamos a chincha todos. los sojuanes, doctor. Ahí ahí está, ahí está. Está bueno, está bueno. Juan de para todos, Juan de para todos. Acuérdate, lleva Juan de para todos. ¿ah? ¿eh? Le mando su Juan de, doctor. A comienda, no importa. Okay. Hasta, luego, <risa> que, ya, no hasta luego, hasta luego. Hasta luego, no, compañera. No se olviden su proyecto. No. No. Espero su proyecto. Un gusto, Uy, de deben crear un, deben gusto crear un proyecto de la final donde evadan. Gracias, profesor. Gracias, Saray, por todo el apoyo nada, no, profesor. Con todo gusto. Un abrazo. De igual manera. Nos vemos, Mónica. Nos chao, vemos, profesor. Zúñiga. Hasta luego, profe. Cuídense, cuídense todos. Cuídense, cuídense todo. también, cuídense. Chao, profe. Chao, Lo queremos. Chao. ¡Lo amamos, profesor! <risa> Cuando vean sí, su nota, no. me van a amar más. <risa> Mónica es única, Mónica es única en su especie. sí Sí, sí, sí. Chao, chao, chao, chao. Chao, profe. Chao chao, chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Hacer la tesis, chicos, ¿ah? ¿eh?